La investigación fue ordenada por el señor director general de la Policía Nacional de inmediato. Bajó el señor inspector general de la Policía Nacional eh, para investigar el caso, para dejar claro, para que todo el mundo quede consciente de lo que ha pasado. E inclusive eh, el cuerpo se mandó a patología forense para que determine las causas eh, eh, realmente ...de que murió eh, esa persona... ...lamentamos mucho... Eh, ...realmente que ocurriera esa situación... Eh, ...en una violación de un toque de queda... ...que tanto estamos llamando la atención del ciudadano... ...para que respete eh, ...en beneficio de su propia vida... ...volviendo a repetir que lamentamos... ...que esta persona... ...haya fallecido en estas circunstancias... ...y eh, a los familiares que tengan mucha fe y que todo va a quedar esclarecido. Quedar no, pues la, la, las investigaciones arrojan los resultados. O sea, yo soy un hombre de justicia. Yo no comento justicia así. Los policías en la investigación actuaron bien, actuaron bien. Yo eh, realmente no puedo decir nada porque no fui yo que actué. Eh, Dios está ahí arriba y las injusticias no son buenas. Si actuaron mal, pues se castigarán como tal, pero si actuaron bien, cualquiera puede pasarle eh, un descenso de esa naturaleza a cualquiera.